¡Vamos! Una sonrisa, todos me lo piden, pero yo no llevo prisa. Les duele mi estado, huesos es lo que vocalizan. Dicen que les preocupa mi mentalidad enfermiza. Sé que soy una carga y lo sé, siempre he sido así. No me puedo matar solo y créeme, no lo haré por ti. Estoy hasta la punta de verlos tan preocupados. No les creo ni poquito, luego los miro juzgando. Es que mi maldito estado dicen que no es para tanto. No saben qué es vivir bajo la piel encerrados. No me pidan que me calme y lárguense por otro lado. No me sirve ni un abrazo jodido sin entusiasmo. Palabras de ánimo no sirven para nada Como tampoco sirve una palmadita en la espalda Cada segundo es como una daga afilada Pero le pongo huevos de algo que no pasa nada Lo que te duele a ti para mí solo es un juego Si lo mío te doliera estarías en el puto infierno ¿Quieres intentarlo? Ven y pisa mi terreno mete a tos, sabrás que no es como andar en el heno Nací, crecí con un trastorno agudo y punto Créeme, me importa poco si esto para es un insulto No tengo necesidad de que me apruebe todo el mundo Tan falsos como un funeral de luto. ¿Qué pretende ser? Mejor quédate callado. A mi espalda gritas lo que te has guardado. En ti. Ver que te duele verme avanzar Aunque de frente digas que me lo he ganado Y solo, regresa solo El karma se regresa solo odíame solo, tu precio cuánto precio solo Déjame solo, como Judas me besas Revienta a ver que te tientan 30 miseras monedas, no monedas. sido consuelo Si no viene en formato de droga No me importa si esta mierda te acomoda Tu puta moda se volvió mi maldita terapia Mis frases son fileros Para desollar filapia El doc me diagnosticó con sec, y Te sé, que mi oposición es agresiva como este CD En el CD de investigación mental Se volvió raro mi caso Y no lo pueden arreglar Una personalidad me dio un consejo sí. a los otros dos que te quieren robar la luz Otro de llavo en el cual puedo cambiar el resultado Déjalo Déjalo solo, favor. Debe ser mi tratamiento mientras de lejos Todos me tratan como un fantasma Me dicen que estoy loco y ninguno se retracta. Mientras que a puño limpio las paredes sangran Con problemas de ira y autolesiones en el cuerpo Se deprimen por emoticones Yo por este maldito infierno repleto de medicamentos No puedo vivir el instante pues no pertenezco a este momento El tiempo no concuerda con lo del espejo La enfermedad me dice que me queda mucho tiempo Mientras que pienso en estas letras, letras. El loco de tu cuadra hace por tu puerta ¿Qué pretendes ser? Mejor quédate callado A mi espalda gritas lo que te has guardado En ti pude ver que te duele verme avanzar Aunque de frente digas que me lo he ganado y solo Regresa solo El karma se regresa solo Odiame solo Tu precio cuánto pesa y solo Déjame solo Como Judas me besas, revienta a ver que te tientan 30 miseras monedas